Aquí tequila chavales Me presento a México aquí, dame mi chance ¿Tú representas a México? Uy, huele como a picante Ya lo sé, yo ¿Tú? es de Guadalajara Gente hermosa, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Extranjeros. Y son aproximadamente las 9 de la mañana. Me sorprendió hoy que ya se levantó temprano. Oye, yo también, no te creas. O sea, no sé qué, qué, qué le pasó. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. ¿Estás bien? ¿Te sientes? Mal? Eh, déjame ver si tiene fiebre. No, yo creo que tiene fiebre, Ali. ¿Por? No sé. Pobre Mira, ustedes son tan declarados los ¿Estás? dos. Otra los vez. Los dos Los son dos ahorita. Dejarado. Dos cuervos de yuca y dos descarados. <risa> Cuéntale a la gente a dónde vamos uh, el día de hoy. El día de hoy vamos a ir a un lugar y es un lugar del que me han hablado muchísimo. Y se llama Tequila. Yeah. Yeah. Vamos solos, hoy tenemos un invitado especial en el canal. Aquí, tequila, chavales. No sé. ¡Hostia, Dios! Esta, esta, esta que me enseñó ayer. ¡Me cago en la leche! ¡Ay, Dios mío! No. Ya saben a dónde vamos el día de hoy. Como ustedes saben, estoy con un problema estomacal desde hace más de 10 días. No tengo diarrea, no tengo fiebre, no tengo nada de eso, pero sí tengo mucho ardor en mi estómago y estoy tomando esta cosita que está aquí. Uh, uh, ya me da cosa tomarme Estamos por primera vez Esta es mi primera vez Aquí en el pueblito mágico de Tequila O sea, yo había vendido a Tequila Hace como cuatro años Pero a este lugar donde me encuentro en este momento Jamás, jamás había venido. Y aquí tengo de fondo la catedral ¡Qué locura! Yo creo que hoy promete muchísimo Así que en verdad no se pierdan este video Acabamos de llegar al mercado Cleofas Mota no sé qué vamos a probar aquí pero importante y lo cool es comer yo ya tengo mucha hambre así que vamos a ver con lo que más pide la gente que es la carne asada al tequila. ¿Carne asada Ay, en tequila? tequila. Eh, quiero la eso? carne asada va planeada con tequila. Y va con chilaquiles, frijolitos, ensalada y una quesadilla arriba del platillo. Yo voy a pedir menudo. Ya lo sé, eres de Guadalajara. ¿Tú vienes hablando de menudo desde sí. que llegaste a claro, México desde mis sueños. Desde que antes de <risa> levantar. De cuando dormí ayer, yo estaba con el menudo en mi cabeza. Que digas, ¿cómo sabe eso? Porque quiero probarlo también. Carne muy suave. Mm -hmm. Muy Suave, fuerte. tierna, eh, en su punto brutal, chavales. Bueno, como pueden ver, él pidió birria, él pidió mondongo, ella pidió birria, él pidió birria y yo pedí una quesadilla. Quesadilla con queso. Es un ¿Por problema qué? porque en la ciudad de México la quesadilla no sé qué lleva queso o no lleva queso. Pero Cuando lleva o no lleva. Aquí en Guadalajara o en otras partes dicen que quesadilla. En la Ciudad de México puede llevar uh, champiñones, puede llevar de queso, todo. puede llevar otra cosa Aquí quesadilla en Guadalajara que lleva a huevo, que sí, lleva queso, queso. Pero que la gente comente, la quesadilla lleva queso o no lleva queso Yo le dije a si que compráramos un solo plato porque en verdad sirve mucha comida y no me ha ofrecido nada Y tengo que pagar, y encima tengo que pagar la mitad de ese plato, imagínense ustedes Dele una mordida hija Voy a probar por primera vez la birria de res. Es nada más y nada menos que tequila. Dice que esto es una delicia. Vamos a ver qué tal. Ya le eché picante. A ver. Me gusta que está súper, súper suavecita. O sea, en serio, te la metes a la boca y te la puedes tragar directamente. Está deliciosa. De verdad que sí. Y lo mejor es que acá me recomendaron, mi amigo me recomendó ponerle una buena cucharada de este picante y quedó divina. Se la recomiendo, de verdad, en serio. Está bien rica. Sí. Vengan a Tequila y pidan una birria. Díganle que Catherine Boy los mandó y combinenla con esto: sí, sí, sí. Una pero de quesadilla. De res, pero de res, porque a mí no me gusta mucho el burro. Bueno, el Chivo, ¿qué fue lo que? Chivo. No sé. Bueno, ellos pidieron otro tipo de carne, eso sí, no me gusta. Comida ¿qué 10, 10. México me está encantando Llevo verdad? 12 días aquí y ya me he 12. Enamorado. 12 ya me enamorado, Ok, te voy a hacer una pregunta difícil. Okay. De todos los lugares que has visitado hasta ahora, ¿cuál es el que más te ha encantado? Aquí, tequila, chavales. Tequila. Aquí. Bueno, se van, a poner, se van a poner molestos los de la CDMX, porque él estuvo en CDMX. Bueno, vamos a seguir recorriendo, gente. Ya comimos. Vamos a ver qué más nos depara aquí. Tequila y vamos a seguirle. Quería hacer una toma bonita, pero no pude. Así que bueno, ahí tienen. Como nunca puede hacer falta en una plaza mexicana, chequea, para que sea plaza, necesita uno de estos en el fondo, siempre. Y ahí está el de tequila. No podemos venir a tequila sin tomarnos una foto donde dice tequila sin una foto donde dice tequila esta es la foto memorable de los extranjeros ok, ya seguimos en el trayecto de este tour Gente. ¿Qué dice el egipcio tapatío a ver me presento a México aquí, dame mi chance. ¿Tú representas a México? Sí. Okay. En Mexicanos, coméntenme si ustedes sienten que es. Este, a ver, a ver. Que uno este español, personaje... uno de Panamá y uno de Venezuela. Yo tengo, lo más que tengo cuatro años aquí en México. O sea, conozco más que ellos. Así es verdad, que, eso es cierto. Te, te lo di aquí, en el medio. ¿Te gusta dar ahí? En el, a él le gusta sí, dar ahí en el medio. Porque nadie me puede dar aquí porque yo tengo porque pelo. tiene pelo. Las cejas, todo está conectada. Todo está conectado. Bueno, ahorita estamos Cuénteme. aquí uh -huh. donde venden jarritos, uh -huh. que es uh, bebida típica de aquí, donde puedes meterle alcohol. Yo no estoy responsable, o sea, yo le traje tequila, pero yo no estoy y ya, responsable, tú no eres responsable. de y no nada. A, porque yo voy a tomar un jarrito sin alcohol. Sin, yo también quiero probar. lo puedes ¿también? probar con muchas cosas. ¿Sí? sí. Está cool. A mí me gusta. Por primera vez voy a probar un, ¿cómo se llama esto? Cantarito. Un cántaro. La vamos a quitar el popote porque es aquí cantarito. somos de verdad. Y vamos a probarlo directo del vaso. A ver. Ok. Uy, huele como a picante. Sí. Huele a picante. No, no tanto. No es picante. Mm. Me quedo en tequila. <risa> Ay, no. Yo no sabía esto. Yo pensé mm. que te eres muy tranquila. Ácido, frío y Esto. dulce, ¿no? Y refrescante. Sí. Sobre todo refrescante porque tengo un calor que no se imagina, de verdad. Ah, la mañana estaba quejando mm. porque hay frío. Pero ahora me quejo porque hay calor. <risa> Está muy rico. Yo me encuentro con Gise disfrutando de lo bueno, lo bonito y lo sabroso de tequila. De verdad, Gise, cuéntame tu primera vez en tequila. Cuéntame tu experiencia. Estoy bien emocionada porque, como ya les dije, tenía muchísimo tiempo de querer venir aquí, ¿no? Entonces... Estoy como enredado, lo que pasa es que está súper frío Pero bueno, la cuestión es que estoy bien feliz, me encanta el pueblito De verdad, si tienen la oportunidad de venir a Tequila, tienen que hacerlo sin pensarlo recorrer un poquito de tequila con nosotros los extranjeros yo estoy muy emocionada porque la verdad yo vine aquí hace cuatro o tres años no sé pero no lo recordaba así como está aparte la comida fue deliciosa la convivencia con mis compañeros ni se diga fue de lo mejor probar los cantaritos sentir a la gente convivir pasear un poco y conocer la verdad que wow tequila te va a llevar aquí en mi corazón yo soy Catherine Boyce y espero que te haya encantado este video. Dale un me gusta. Si te gustó, sigue a Lee, sigue al Morenito, sigue a Gise. Aquí abajo en la descripción de este video les dejo sus canales. Y bueno, recuerda que los extranjeros estamos subiendo videos todos los días. Así que recuerda que el día de mañana viene un video nuevo. Hasta pronto.